Ser sensible, qué regalo, a veces abruma, sí, a veces asusta, algo tan vasto, tan total, tan abarcador como el espectro emocional, con tantos matices, pero qué sería de la vida si no sintiéramos, pedimos perdón por llorar, pedimos perdón por sentir, tantas memorias de represión, tantos mandatos de fortaleza y resistencia que nos partieron a la mitad y ver cómo cae, todo eso cae y se reivindica algo tan hermoso y humano como la sensibilidad es un privilegio, ama tu sensibilidad, sentir hondo es estar vivo tan vivo como el gráfico intenso del electrocardiograma con sus altas y bajas deja de pelearlo, deja de intentar encasillarlo, el mar y sus profundidades no poseen límites, ser sensible, qué regalo, que nadie te haga sentir mal por serlo.